Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos salten salten Salten conejitos salten salten Salte conejitos, salten, salten, despierten conejitos, salten, salten, salten conejitos, salten, salten, despierten conejitos, salten, salten, salten, salten conejitos, salten y